Llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, Mujer, ¿por qué lloras? Ella contesta, Porque se han llevado mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, Mujer, ¿Por qué lloras? Ella tomándolo por el cortelano le contesta, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús dice, María. Ella se vuelve y le dice, Rabuni, que significa maestro. Jesús le dice, No me retengáis, que todavía no he subido al Padre, pero ande, ve a mis hermanos y diles. Subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María de Magdalena fue y anunció a los discípulos. He visto al Señor y ha dicho esto. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor te